¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Estamos en un nuevo vídeo para el canal Y en este caso, en este preciso estando Estamos jugando a Impostor Parte 3, yo soy este huevo que está aquí Y este es mi amigo Rubén ¡Hola Rubén! ¡Habla! ¡Hola! Hola. Eh, vamos a jugar otro nuevo vídeo De este eh, A ver eh, Todos estamos callados Soy Inocente eh, muy bien Esto es mucho mejor con amigos Así que va, eh, vamos a jugar Con un amigo Quería jugar con otro más pero al final no eh, Se enfadó con nosotros No sé por qué eh, Se enfadó con nosotros No sé, muy extraño Ay, No me sirve bien Esta vez al menos puedo revisar Con las teorías estas Si me viene alguien uh. entonces estás me lo quito para que. Eh, eh, eh, wait, wait, wait, Pero si este era el impostor de antes, no sé, pero es que esta, antes estaba jugando otra partida. ¡Eh! ¡Alguien muerto! ¡Oh, hell no! Han descubierto a alguien muerto. Yo quiero tirar a la ladería. ¿Hola? Yo, ¿Por qué te desilencies ya? Silenciate, silenciate, por favor. Vale, vale, me silencio, ah, pero Es más... Rubén. Pero voy a seguir hablando ahora. ¿vale? vale. Pero no dices de quién es. Yo voy a votar a Adrián por si acaso. No digas nada. Porque si no. lo dices ya fastidias todo el juego. A ver... ¿Quién será el impostor? Me da igual que el impostor no crea que sea ladrilla, yo lo quiero tirar. Abajo la bruja. Abajo la bruja. ¿Cómo? Es que es verdad, tío. Tío, pero ¿qué hacen? Es que están tantos hijos. Y el Z, Bueno, eh. Ahora sí pero lo caben. puedes decir porque los dos somos fantasmas. ¿Quién era? No sé, me ha matado el azul. ¿El azul? Oscuro, el negro, me ha matado el negro. Pues vale. Es un racista. Yo le dije la tira a la de día, aunque no sea el impostor. Igualmente, él la ha dicho por el chat. Es galeón. ¿Cómo? Yo me cago. Ah, porque está enfadado con nosotros. Al final no vamos a meter en otro servidor. y le he puesto que estamos grabando. Sí. Pero me acordé que estamos muertos. Entonces, así... ¿Cómo vamos a jugar? Pues, bueno... Te has respondido bueno, bueno. porque yo no puedo poner chat. Yo tampoco, porque estoy muerto. No, en el chat digo que... Ya, yo no puedo, porque estoy muerto. Y pues si lo pongo no me acuerdo, no me ve. Estoy haciendo esta tarea. Y yo... ¡No, no es era ni él ¡No es ni él. ¡Qué asco, tú! ¡Qué asco! ¡Otra polus. ¡Vamos a hacer tío, bonus! Que por ahora no hemos ganado ninguna. Por culpa bonus, de la final al final voy a perder siempre, incluso cuando soy impostorillo. Sí, no vale, tío. Siempre va a estar votando, porque, aunque él no se lo si. piensa, no va a ganar esta ¿Poli? acción. Oye, cuatro y estos dos son dos. Sí, va a ganar esta acción. Bueno, vamos a hacer Oye, esto. Todo el mundo está votando este. Tío, pero... A ver... Entonces... Estación... y está el rosa que... nos come todos los... los las cacas de los mundos. ¡Ah! otra mi Ay, no, impostor no. Inocente, tío. Venga ya, tío. Al final voy a acabar como en el primer vídeo, que nunca conseguís el impostor. Hasta sea, en el segundo vídeo. A ver. So, wow. Voy a ir con este. Por favor, abrázame. Tengo miedo del amarillo. Estamos fingiendo hacer esa tarea. Sí, estamos fingiendo. Estaba fingiendo hacer esa tarea para hacer el sabotaje. Es que lo sabía. Nadie, así que tengo tiempo para ir. <tose> <tose> <tose> ya está Ostras El morado Acabo de ver al morado Acabo de ver al morado eh! ¿Qué? Y acabo de ver al morado Tú eres el morado Que te he visto matar al, al amarillo Que estaba ahí escondido bueno. tío, para verte sí, sí, oh, lo no sé, tío, ha sido el Adri Oh, el subiendo está Lo ha matado el chulito que dice que no es eh, que no es. Cuando le he visto, eh, estaba yo pensando que era el amarillo y de repente... Ahora veo al cuerpo muerto, la amarillo y te vez veo vez al vez vez lado vez a ti. Te veo al lado a ti. Y se lo dirán que acorde. buena, ¿eh? Buena partida. ¿Por qué? Eh, en realidad he sido yo y mi compañero es el... No. ¡No lo digas, tío! ¡Ya fastidió todo! ¡Ya se ha venido, ya se ha venido! ¡Ah! <risa> ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre, bueno. ¡Ah! ¡Ah! La rata. <risa> ¡Ah! ¡Ah! El que intentaba de matar se ha ido Porque no me salen los que matan eh, las personas? Dije que eres tú, o vótate a ti mismo. Yo voy a votar a Juscama Juan. Charma, tente, ten, tint, ten. You heard the ya me sí, decía? ¿Qué decía? ¿Qué algo decía? ¿Qué me decía? no me decía? ¿Qué me wait wait, wait, wait, wait, wait. Ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping. Pow, ¡Pa! ¡Pa! Va a a ping. Salido... A ver, no sé si ese es. A ver, no sé si el el gris es. No me lo he Eh, ha salido una nueva cosa que es el mapa. Es el mapa. El mapa. Oh, oh, esto no. no. Oh, no. ¡Eh, no, no, no, no, no Tiene no Espera, no, no, no no, ¡Eh! ¡Eh! no no no, no ¡Madre mía, Rian! ¡Eres tonto! ¡Tú culo, ¡Tonto! ¡Del to! ¡No con rapo, no! ¡Tonto! ¡Del to! ¡Con no es marido! ¡Rosa! ¡No soy marido! ¡Mátalo! ¡Mata al tío! ¡Mata al Dripro ¡Mata al Dripro ¡Mata al Dripro ¡Mata al Dripro ¡Rosa! ¡Mata al Dripro ¡Rosa! ¡Esa estúpido! Bota el programa gamer, Rosa. ¡Qué es tonto! ¡Grain Licho Rose! Oh, tío, Yo tío. sabía que estabas estaba ¡Ya voy! ¡Ya voy ya! voy no, no, no, no, no. Lo siento, pero aquí ya tengo solicitud de máximo. ¿De qué? Nada, no, de amistad <risas> que no, no, no, no me acaban de mandar una medalla Atención, todos. Esto es Adri Programme. Creo que es Adri Programmer Le voy a vigilar. Le voy a vigilar. Hola, Naranja. Voy a vigilarlo, Voy a vigilando. Voy a vigilarlo. Estoy a vigilarlo, estoy a vigilarlo. Ya lo sabía, es que lo sabía. ¡Ah! Es que lo sabía desde el principio. Lo sabía desde el principio que era él. Es que iba a matar a ¿Acaba de descubrir a al Adri? Sí, lo ha descubierto. Me estaba haciendo ratar ahí. Lo he visto pasar y haciendo. Tío. Ah, ¿Por qué? Entonces ¿la, la has descubierto matándome a mí. Porque es que yo ahora iba a votar igualmente Aunque no fuera Tío, al final no, no vamos a jugar eh, Al final va a quedar fatal el vídeo por, Porque nunca eh, estoy jugando, tío Siempre me toca igual ¿Lo ves? Te lo he dicho sí, Es que te lo he, es que no he, he dicho Tío, es que la gente es tonta Solo vota al a que dice Como que dice uno, pues ya lo vota incluso a ya, eso no todo es. bota polus no seas estúpido pero si no si no sale polus es polu de busca este es polu cuando sea impostor le voy a matar a la ladrillana me digo eh, eh, antes se iba a matar a ti primero hasta que vino la ladrian y nos fastidia todo y le voy a matar primero <risa> Sentía... Ah, tío, ¿Otra vez inocente? ¿Otra vez inocente? ¡Ostras! Ese mapa nuevo está chulo. Tío, pero otra vez inocente? Es que esto no es genial. Esto es fatal, tío. ¿Pero cómo? ¡Ah, espera! ¡Hay lava! Ostras, está un... ahí Hay detrás suya De la... De, la... de programa Hay un... Hay un noob mamadísimo Al rojo Así es la vida. Y esto ni se da cuenta. Ni siquiera de que estoy muerto. Madre mía. ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? ¿Y me qué ha pasado? Solo que uno me ha matado. Estaba haciendo una tarea y de repente me... Eh, me parece uno delante de mía y me mata estaba haciendo team con él y de repente va, se acerca a mí y me mata ¿pero tú sabes quién es? porque no puedo decirlo, o sea, vamos yo puedo hablar pero no decir quién es puedo hablar de cosas, pero, eh, sobre qué ha pasado, no, pero si no, no puedo hacer... y cuando te toca ser impostor mata primero a la Adrián, porfa ni siquiera que... no, no era, ni hacer, siquiera ya. era el que habéis votado Pero a lo mejor será el segundo ¿Lo ves? Os lo he dicho Ya Tío, no sé quién es, tengo miedo Ah, espera, el... no puedo se te lo hablar, ¿verdad? Porque estoy muerto Chao, my bitch ah, ah, ah. Yeah que no entiendo nada, ¿Sí? Pero ¿cómo se hace esta ¿Eh? tarea? Ah, así, ¿Ah, dime dónde está Adrián, tío, el Adrián, porque tú eres el otro impostor. Sí, ¡Jolines, tío. Tus compas que me han matado. Y la abrían que lo quiero matar. Sí, sí, sí, mátalo, mátalo. Y yo te, estoy detrás tuya. Lo que pasa es que no me puedes ver. Mira, voy a ver dónde está. Sal... No, no, no, no, no le des, no le des. Mata la abrían. O mata a ese. No, porque ese me compa. Ah, es verdad. Eh, ahora, ¿Dónde está? Eh, me estoy buscando a la de y no encuentro. Es el gris. Ya sé que es el gris, pero no encuentro. Yo sé, bonito ha desaparecido. Yo me he completado todas las tareas. ¿Sí? sí Vete mi compa Tío, ¿dónde está el Adrián? Que quiero matarlo Mi compa me está siguiendo porque Ay, que supongo que quiero Y mi compa de la zona doble kill Ah, Haz un sabotaje que esté cerca tuya. Haz un sabotaje y que esté cerca tuya para ¿Qué? que. Haz un sabotaje cerca tuya para que si vaya el Adrián y todos igual. Bueno, ya da igual. Ya mata a mi compa. Además, yo, bueno, yo, sí, es imposible, yo... no se puede. Matar a compa no se puede, pero si sí, sí, lo podemos matar nosotros echándolo de la nave no, Y compa lo ha matado. Y okay, para que se une nuestro servidor cuando está enfadado con nosotros, a lo mejor es que nos quiere fastidiar... En... El vídeo. Sí. Pero tranquilo, el vídeo va a salir bien. ¿Perdí botar el vulcan? Voy ¿El vulcan? ¿Sabes que he aprendido a hacer caritas? ¿Cómo? Que he aprendido a hacer caritas ¿Cómo? Ah. ¡Qué asco! Tío, qué, ¡Qué asco! As ¡Qué asco! Como siempre No soy el impostor Tío, lo siento por las gritaciones de ultra grito, Pero es que, tío, estoy alto, estoy alto Uh, el escaneo, yo me acuerdo de esto What? No, ven, ven, ven, por favor, quiero Me mata, por favor, quiero ¿Estás comete? y aquí, aquí aquí aquí aquí aquí y aquí bien No bueno, creo que es porque está diciendo una hmm, tarea a lo mejor es que está fingiendo va a ser una tarea eso no tengo ni idea como siempre muero oye seguro que ya sabrás quién es porque me ha matado el, yo el primero y siempre eh, me matan el, eh, me mata un impostor el primero siempre me mata o sea que ya sabrás quién es es que no sabía es que yo me pensaba que lo sabías por cierto de si que te, ya no hola dios es decir hola hola Adri pero pero si sí, yo me pensaba que lo sabía, porque como siempre me matan el primero, me pensaba que iba a saber en, de quién era, pero no, ni siquiera lo sabía, ¿sabes Hay que ver el... Y yo votaba otro que no sabe el polus ese. Es que el... el cual... Guac... Y yo hablaba porque es que se me había unido, se me había unido el Jaime al grupo el Juan Carlos y se te ha dicho que estábamos haciendo un vídeo y el Juan Carlos me ha dicho que le va a dar like. Vale. Pues mejor para mí. ¿Qué eres? Ya estoy harto, pero lo, lo decimos en esta partida. Venga. Ni inocente. Ni inocente, mal. Qué asco, que qué sí? Hacemos team, ¿no? A lo mejor es que no dirían otra vez. ¿eh? Porque antes era estás, tengo miedo. Tengo miedo. Me está persiguiendo el rojo. Está el rojo mirándome. ¡Oh, oh, oh! ¡Corre, corre! ¡Ay, casi! Tío, que estaba el rojo me está persiguiendo y eso que estaba haciendo una tarea y estaba eh, eh, estaba punto creo que para matarme porque estaba muy extraño. daño. Quiero seguir no, no, no Corre, ¿Qué pasa? corre oh, Nada, nada No puedo decirlo porque Así digo, quiero ir por importar. ¡Ah! No sabía No, me Te yendo el... ¡Oh! Le he visto Le vi. ¿Le has visto? Sí, el rojo Sí, eh, no le no, no iba al sí porque no se puede Pero corre, dile en el chat Que es el rojo, está? que es el Rian O oh, el rojo y votarle. ¿Cómo que skip? ¿Cómo que skip, tío? ¿Por qué hagan el voto skip? Dale al botón corre. Sí, no, que darle el No es el ladrillo. Nadie de nosotros es el impostor. ¡Eh, se me y ¡Soy el fantasma en, en la sala! Ah, bueno, ahora se, se ha vuelto a poner normal. Eh, eh, eh, eh. eh, Polines, tío Polines sí, crío. Corre, ahora tenemos que ganarnos A mi amigo Adrián Vale, ¿qué dónde está? Pues ahí, parado Voy a hacer un sabotaje. Ah, no, que no me dejas hacer sabotajes al principio. Puedo de... A ver A ver. Puedo hacer un sabotaje en 18 segundos. Ahora, en... El sabotaje todavía no voy a hacer. Eso está. No, tío, el Adrián está con muchos. No puedo matarlo así. Tío... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chifón! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡Es el! ¡Tío, es el! tío es ¡Eh! No, en realidad no sé ¿Tú quién crees que es? Yo creo que es el rosa, el... eh. Bueno, no, no, yo no, creo, no, creo que es el rosa, yo creo que es el rosa. Yo votaba el rosa. Ya, y yo también. Escribí en el chat, es el rosa. ¡Se ha creído! ¡Se, ha creído, uh, se ha creído! ¡Se ha creído! ¡Se ha creído! Ahora tengo que cargar al Rubén. Ahora, vamos a cargarnos al Rubén. Spring, spring, y gano otra vez. Yo, a ver, en... Eh. extraño! no, no, no, no, no, no, no. Si sí es que lo sabía. ¡Si ¡Sí es que lo sabía! ¿Por qué siempre me mata el primero? ¿El Adrián? No sé si decirlo, pero sí quiero tirarlo. Es que, tío. Uh -huh. te, el, sí, ese era el de Dian. Ya lo sé, que, que no sé qué quiero decirlo, me da igual, tío. Es que. Es que... Mm. Ostras, ya lleva 33 minutos, ¿sí? eso es bastante, hacemos Lo una, esta... cortando, ¿no? hacemos otra partida ya, o otra más, esta partida ya, vale, pues chicos, como acabáis de oír, eh, vamos a hacer las tareas y vamos a hacer, esta va a ser la última partida, por cierto, eh, la de Diana, muy pasado. Y la última vez que le ver, creo que ya no va a estar enfadado. Creo, vamos, porque si sigue enfadado, entonces no... Eh, no vamos a grabar de esto, porque nos está fastidiando. Fastidiando. Siempre nos está matando al primero. ¡Ah! chico Ah, ¿tú no eres? No. Oh, no. Ha muerto. Sí, mira, si ha muerto ese y... En el Adrián siempre me mata a mí primero Entonces el Adrián no es Acabé de votar a ese por si acaso Y no, ni siquiera sabía que era él A la que escuché Inocente Así, así, así, así, así, así, hasta el 4, hasta el 4, todos, hasta. ¡Yeah! Mapa, aquí está otra tarea, como vean en mapa. El mapa. ¿Cómo? una ascensión El negro creo que es Porque me acaba de intentar de matar Bo Botada al negro Corre Rubén, es que está muerto o te salido ¿Eh? Adiós, como sale impostor? ¡Era el impostor! ¡Hemos ganado! ¿Eh? ¿Cómo? Un impostor falta No, no, que todavía falta un impostor ¿Has tirado al avión no, todavía no ha tirado, porque no les convenzo, tío. Te imaginas? ahora los que están con el Adrián son como sus vivos. Y él las ha contratado. Te imaginas. A la que escuche y me votan a mí! ¡Es que me votan a mí! ¡Ah, Sergio! ¡Son muy batas. Tío, es que no he ganado ninguna vez, tío, en este vídeo. Yo creo que es una porquería de vídeo o a la, la gente le va a gustar. No, no le gusta. ¿Por qué no? ¿Qué bueno, hacemos ellos? Pues, ¿le habrá gustado a la gente el vídeo? ¿Le gustará a no, la gente el vídeo? Y yo bueno, le más pues, bien, sí, pues, Bueno, galeones, espero que os haya gustado Dadle like, suscribiros eh, oh, Porque si no, le dais like eh, y, os, y os suscribir El Adrián aparecerá En vuestras partidas de, este, de esta copia de mongas Y también de las mongas de verdad Y os fastidiaréis Os fastidiará toda la partida Así que dadle a like y suscribiros, si no pasará eso. Adiós.